Eh, buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos a este evento. Eh, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Crayusta de la Universidad Santo Tomás agradece su presencia y le da la bienvenida al conversatorio. ¿Sabe usted que existe un macondo en el área andina? Presentamos un saludo muy especial al doctor Álvaro Garner, a docentes, estudiantes, invitados especiales y asistentes en general. De esta manera damos inicio al conversatorio. Invito a la doctora María del Pilar Florian Escobar, directora técnica del Craymouth, para dar las palabras de bienvenida. Gracias, doctora María del Pilar. Hola, Luzmi, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en estos espacios de esparcimiento que tenemos. Doctor Álvaro, muchísimas gracias por aceptar la invitación de, de Luzmi. De, de Gracias por invitarme Muy interesante, entonces los invito para que acompañemos al doctor Álvaro en todo el conversatorio Bienvenidos y muchas gracias Gracias doctora María del Pilar A continuación invito al doctor Álvaro Garner y eh, si me permite leer su biografía Gracias doctor Bueno el doctor Álvaro Garner Posada nació en Manizales, pero se considera río su sueño, río su sueño, por cuanto sus dos familias, la paterna y la materna, son oriundas de esta población y de Marmato. Estudió Derecho en la Universidad de Caldas, pero desde sus tiempos de estudiante se había dedicado al periodismo, oficio que ejerció, durante, ejerció como editor de la revista Gaceta Dominical del diario El País y como presentador en el canal regional Telepacífico, ambos en Cali. Antes, durante varios años, estuvo vinculado a la patria de Manizales. Allí comenzó a investigar la historia caldense y fue, fue miembro del Centro de Investigaciones Históricas del Centro Occidente de Calas. Actualmente está radicado en Río Sucio y es miembro de la Academia Caldense de Historia. Ha publicado los libros de Crónica Histórica, Los Místeres de las Minas, Guerras Civiles en el, can el Cantón de Supia y el último radical, Biografía ...del abuelo Carlos Garner Cataño. Asimismo, el libro didáctico sobre el carnaval de Río Sucio, El Pequeño Matachín. Además, es de resaltar su participación en el carnaval de Río Sucio... ...como integrante y su trabajo realizado en la perspectiva investigativa y organizativa. Bienvenido, doctor Álvaro Garner. Eh, Le cedo la palabra. Nos gustaría que nos comentara un poco sobre su trayectoria literaria investigativa de Río Sucio. Doctora Luz Marina, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que me acompañan en este momento, en esta nueva etapa que nos comunica desde la distancia. Bueno, yo soy todo empírico, soy, terminé derecho, pero me, ya estaba dedicado al periodismo, nunca lo estudié, me forjé sobre la marcha y todo lo que fue llegando en el periodismo, fue resultado de lo que se iba haciendo día a día. Lo mismo pasó con la historia, yo nunca me formé como historiador, sino en los archivos históricos en los cuales empecé a trabajar con el fin de investigar la historia del occidente de Caldas, que es una región asombrosa por su cultura, por sus configuraciones raciales, por la conservación de su cultura, por las tradiciones orales, etcétera. Y en ese sentido, de, sentido, perdón, debo advertir que el título de que existe un macondo en la zona andina no es la, clase, la clásica hipérbole, la clásica exageración que nace del cariño por la tierra, sino de una frase que profirió el gran historiador colombiano Germán Arciniegas cuando al enterarse de, la tradición, de las tradiciones orales que hay, en esta región, dijo, Río Sucio es el macondo de la zona andina. Y conversando con la doctora Luz Marina, pues, digamos que nos sirvió como de base para plantear una serie de temas. De hecho, tal y como le dije a ella y a ella le, le pareció buena la idea, yo no me voy a sentar a hablar de temas varios en los cuales eventualmente podrían ustedes no estar interesados. Más bien vamos a hacer un diálogo. Y les voy a preguntar a todos los que quieran decirlo, ¿qué quieren saber de Río Sucio y del occidente de Caldas? Bueno, doctor, lo primero que queremos saber es, eh, sobre todo, esa parte de su cultura, ¿no? La parte de la, cómo ve en general la cultura en Río Sucio en cuanto a la música, teatro, danza y literatura. Su historia. Río Sucio, Río Sucio como parte del occidente de Caldas tiene una cultura viva. Hay que tener en cuenta que el occidente de Caldas, contra la creencia general de que esto es todo, eh, de origen antioqueño, el occidente de Caldas es de origen caucano. Aquí hay una fuerte cultura caucana todavía superviviente mezclada con lo indígena, umbra, y con lo africano de los negros traídos a las minas de Supía, Marmato y Río Sucio desde el siglo XVI. De modo pues, de modo pues que tenemos una, un mestizaje profundamente arraigado, porque también tenemos acá cuatro resguardos indígenas. De tal manera que en los procesos que hicieron los españoles de conquista y colonia, en los cuales el, el tema de la evangelización era primordial lo que hicieron el indígena y el negro fue empezar a asumir la cultura en el secreto para preservarla. De tal manera que tanto la religiosidad de esta zona, que es supremamente alta, como la cultura en general son mestizas. Es decir, hay manifestaciones tanto indígenas como africanas, como españolas, y agregaría inglesas y alemanas por la presencia de la colonia extranjera que hubo en el siglo XIX, explotando las minas de oro. Este se lo puedo resumir en general y ahí sí les dejo abierto el tema de lo que ustedes quieran saber. Bueno doctor, acá nos está comentando eh, Iris, que, que acerca la parte de la historia, que ya el doctor hizo una pequeña una introducción, porque todavía nos falta un poco más de historia, sobre todo sobre su familia, ¿no? Quisiéramos saber de dónde proviene su familia, de qué descendencia, de dónde proviene también su apellido. Bueno, Quisiera que nos había... contara un poquito sobre esa parte para poder introducir a todo lo que es eh, la historia de Río Sucio, porque ustedes fueron parte fundamental en ese proceso. Hablemos primero hablemos primero de la historia de, la historia de Río Sucio, porque Río Sucio es una una tierra que es sui generis en este sentido, porque es el resultado de una disputa de más de 100 años entre dos comunidades, o entre tres comunidades, inclusive dos indígenas y una mulata, por la posesión del terreno que ocupa Río Sucio. Entonces, entonces eh, todas las comunidades lo necesitaban, los mulatos de las minas de quiebra lomo para tener donde cultivar sus tierras, donde obtener sus, aliment sus alimentos, donde criar sus ganados, los indígenas del pueblo de la montaña, que Nuestra Señora la Candelaria de la Montaña, porque ellos necesitaban, querían trasladar su pueblo, y los indígenas del pueblo de Cañamomo, porque estaban muy reducidos de tierra. Esto fue una disputa que se llevó todo el siglo XVIII, hasta que en 1769 el virrey Pedro Mesías de la Cerda dijo, no, aquí no van a pelear ustedes más por tierra, se las entrego tanto a Quiebra Loma como a la montaña en comunidad, y no van a disputar más. Entonces, se, se acabó la pelea por la tierra, pero empezó la disputa de qué hacer con la tierra, porque los unos necesitaban cultivar y los otros necesitaban pasarse a vivir. En eso se les llevó otros 50 años. Hasta que en 1814 llegaron dos párrocos, José Bonifacio Bonafón a la montaña y José Ramón Bueno a Quiebra Lomo, quien ya estaba desde 1810, y ellos lograron que las comunidades se pusieran de acuerdo para trasladarse. Pero a última hora los de Quiebra Lomo dijeron nada, juntos pero, revueltos, pero no revueltos. Nosotros nos pasamos, pero. Guardamos la distancia. La distancia fue que Río Sucio se convirtió en un pueblo con dos plazas principales, con dos iglesias principales y con dos parques, como van a ver acá, en este video. Me dicen si están viendo. A ah, uno, doctor. ¿No están viendo? Eh, ¿aún? No, Álvaro, no estamos viendo bueno, presunto, presunto, Y estamos sin audio No, no, el audio no me interesa porque este, este videito no tiene audio Pero sí me interesa a ver por qué está Por qué está, no me está dejando compartir Es un audio de 19 segundos, no se preocupen Que en esto no nos vamos a enredar Ahora sí. Eh, vemos que está presentando, doctor. Sí, por eso, pero está, ¿se, ve la, ¿se ve el video? No, no Albert, todavía no se ve. ¿Qué vaina? No, sí está corriendo el video. ¿Sí? sí se ve, sí se ve. Ya. Bueno, bueno, observen entonces, por favor, cómo el dron se va levantando a la derecha de la de la Candelaria que es la de los indígenas de la montaña, y en el fondo, a una cuadra, empieza a manifestarse en la plaza de San Sebastián, que es la de los mulatos de Quiebralo. Esa fue la razón por la cual estos dos pueblos vivieron enfrentados y no se quisieron unir. Y todavía en 1845, todavía en 1845 seguían enfrentados. ¿Ven la foto? Sí, señor. Bueno, esa es la foto. Miren, dos iglesias inmensas, muy bien diseñadas, separadas por una cuadra de distancia, porque Quiebralomo y la montaña no se reunían. Solamente en 1846, es decir, después de 150 años de disputas, vino un decreto presidencial ordenando la unión y surge Río Sucio, pero... Sigue con las dos plazas. De hecho, y retrocedo un poquito en el tiempo, era tanta la cercanía y eran tantas las disputas que había entre las dos comunidades y entre los sacerdotes que sucedieron a, a Bueno, que hubo que levantar un muro, un perdón, mejor una cerca que separara las dos comunidades. Es decir, aquí... Con 130 años de anticipación nos inventamos el muro de Berlín. Entonces, para que la, la gente de arriba no pudiera pasar a la plaza, de abajo, sí, la plaza de abajo, no pudiera pasar a la de arriba. Sin embargo, claro. sin embargo, eh, perdón, hay un micrófono abierto que... Tengo, mira, Maru, ustedes tienen el computador. Eh, la, la buenas situación? tardes. Perdón, la, perdón Maris, para agarrar el micrófono. Eh, eh. Perdón, doctor, lo interrumpo un momentico. Por favor, agradezco que apaguen cámaras y por favor sus audífonos mientras que el doctor está haciendo su intervención. Gracias. Cierto. Entonces, sin embargo, a pesar de esa separación, a pesar de esa distancia, a pesar de esa, de esa, de esa cerca, los intercambios amorosos entre ambas comunidades eran muy vigorosos y lo venían siendo desde mucho tiempo atrás. De modo pues que eso contribuyó al mestizaje. Y ese mestizaje se fue plasmando en la medida en que fue uniéndose el pueblo en el surgimiento del carnaval de Río Sucio, que es un tema, que es un tema, digamos, que lo podemos dejar para un rato más. Es más o menos la historia que les puedo hablar de, de las, del surgimiento de Río Sucio. Luego nos comenta que si podría hablar un poco el doctor sobre la parte de tradiciones. Uf, bueno, eso no, eso, no es una, eso no es para una respuesta sino para varios libros digamos, eh, ¿Por qué? Porque digamos aquí la música está en plena vigencia La música de cuerdas, la danza, el baile están en todo su esplendor De hecho aquí tenemos el grupo Danzas del Ingrumá Que es un banco de memoria porque este grupo su repertorio lo forjó a partir de las investigaciones folclóricas de su director Julián Bueno, que, lo, que las llevó a escena con una gran autenticidad, acompañado por músicos campesinos, por bailarines del pueblo, con una calidad enorme que acompañó a Gabriel García Márquez a Estocolmo a recibir el Premio Nobel de Literatura. Son en representación de la zona andina de Colombia. Eso habla de la enorme calidad de este grupo que lleva 52 años de actividades. Sin embargo, en el campo, ustedes están encontrando continuamente músicos, músicos, músicos de toda clase. En, en, en, en, hay unas partes donde florece la chirimía, hay otras partes donde florece la estudiantina, etc. La gente tiene un gran oído. Entonces, conservamos una cultura musical que en mucha parte es influida y nos proviene desde el sur, desde el Cauca Grande, Popayán y Cali eso así ha resumido, es que voy contando tiempo y todo lo que hay que responder entonces digamos que me abrumo y trato, y trato de resumir mucho también en la parte bromatológica tenemos una un banco de memoria gastronómica impresionante porque aquí se conservan una serie de recetas, por ejemplo, el, el fiambre o, o lo que llaman aquí la cena, que no es otra cosa que la proyección eh, de, de la olla podrida española o inclusive el popurrí francés, hecho con elementos nuestros como son la papa y la yuca, etcétera, y con elementos importados como son la gallina y el arroz, etcétera, envueltos en hoja de, en hoja de plátano o de viado que tienen propiedades refrigerantes, por eso se llama fiambre, porque se usan, no los usaban para salir al campo y consumirlos a la hora del almuerzo sabiendo que no se iban a dañar. Tenemos una cultura del maíz que se manifiesta de manera impresionante. Ustedes saben que todo aquello que venga envuelto en hojas, se llama tamal en, en, lengua, en lengua náhuatl, no solamente el que tiene la carnita dentro sino el que tiene únicamente maíz. Entonces tenemos acá el chiquichoque, que es, una, que es una, un pequeño tamalito de maíz niño, un poquito simple para tomar con café, para hacer sopa. Tenemos los bizcochitos, bueno, tenemos una gran cantidad de comida. Tenemos una variedad de arepas que ustedes no imaginan. Tenemos arepa, la que llaman arepa común, arepa de maíz ancochado, arepa de mote, arepa de... Arepa de, de choclo, de chocolo como, como se dice en el, en el, sur, en el sur. El hogagato, que, que es una arepa en la que se mezclan la harina de maíz y la harina de, yucla, de yuca, perdón, endulzadas con, con miel de caña. Entonces, hablar de la cultura nos tomaría. Nos tomaría ...una charla completa, entonces la estoy enumerando a grosso modo. El carnaval es una manifestación nuestra de, la, de auténtica cultura... ...que para entenderlo hay que mirar la Semana Santa que aquí se celebra con, una, con un esplendor enorme. Tenemos la fiesta de la Candelaria en la cual está vigente el culto indígena a la tierra... ...porque hay una noche de la fiesta de la Candelaria en que se hace una gran libación de guarapo alrededor de la imagen de la virgen, de una virgen colonial traída de Quito eh, en un homenaje, porque, porque esta virgen realmente absorbe las cualidades de la diosa de la chicha prehispánica. Entonces fíjense que si me voy que si me voy ampliando, hundiendo en las raíces, van va saliendo y van saliendo y van saliendo cosas. Por eso me gustaría que me preguntaran sobre qué quieren que me centre. Ok, doctor, acá tengo una pregunta de Francesca Portugal eh, por los mitos de la música desde los orígenes del cacique, del cacique Tursaga. Bueno, mmm, esto me, me obliga a devolverme al siglo XVI. Los Tursagas eran una mita minera de la cultura tusaja que estaba asentada en cercanías de Anserma, a 30 kilómetros de Río Sucio, y fueron trasladados más o menos hacia, hacia 1585, hacia el pueblo de la montaña, que estaba ya conformado con tres repartimientos indígenas, ag agrícolas, muchas agrícolas. Por unos tejemanejes de la política de la época, yo no sabría explicarlo cómo, porque no he encontrado, no lo he, no he encontrado los turzagas recién traídos, Finalmente fueron los que aportaron los caciques principales de este pueblo de la montaña. Y Cuando hablo de caciques principales es que los pueblos indígenas, cuando tenían estaban conformados por varios repartimientos, cada uno tenía su cacique, pero había un cacique mayor y a lo largo de la historia el cacique de la montaña siempre fue originario del clan Tursaga y de apellido Motato. Por eso desde el nacimiento tenían derecho de usar el título nobiliario menor Don. Entonces nosotros encontramos Don Andrés Motato, Don Fernando Motato, Don Sebastián Motato, etc. Y tenían derecho al cacicazgo siempre y cuando demostraran que eran descendientes de los caciques del tiempo de la infidelidad. Es decir, no de la infidelidad con la mujer, porque ellos los, porque los, porque los indígenas no tenían ese concepto de la, del matrimonio unitario, sino de la infidelidad religiosa. Es decir, cuando eran infieles porque no habían sido cristianados o evangelizados. Yo en mis investigaciones he logrado reconstruir toda la sucesión de, de caciques desde 1585 hasta 1816, mostrando de quiénes, cuáles eran sus ascendientes y sus descendientes. ¿Otra preguntita? Eh, sí, eh, me comentaban que especialmente son los chirimías. A ver, aquí hay una, una tradición en supía de los indios chirimías. En nuestra zona tenemos la chirimía como un conjunto musical autóctono campesino conformado por flautas de carrizo traveseras acompañadas con tambora, redoblante, que aquí lo llaman revolante, todos artesanales y maracas, antiguamente también con el carángano de guadua, que el concepto es africano. Se llaman chirimías porque en el siglo XVI los españoles trajeron el instrumento Chirimía, que parece ser o de origen francés o de origen árabe, que es el antecesor del oboe, del oboe para las ceremonias religiosas en las iglesias. Pero cuando trajeron las bandas de vientos, sacaron las chirimías y como los músicos eran los campesinos, entonces pues ellos salieron con su chirimía a otra parte. La última parte de Colombia donde fue ejecutado este instrumento fue en Girardota, Antioquia. En 2013 murió el último ejecutante de 93 años. Entre nosotros sí desapareció hace muchísimos años, pero las chirimías siguen floreciendo y es un conjunto musical propio de la orilla izquierda del río Cauca, desde Popayán hasta Río Sucio. Muchas gracias, doctor. Eh, no sé, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Que ¿Están interesados? Porque, eh, si no, eh, me gustaría que su merced nos comentara un poco sobre su libro. Hello. Hello. Ah, ¿sí? Eh, sí, por favor. Eh, Luis, Ernesto Nado de Filadelfia. Un saludo para el doctor Álvaro. Me encanta cómo aborda él estos temas tan interesantes. Quisiera... Eh, escuchar un poco la, la apreciación de él frente al, al entrado que escribió, que tiene Rómulo Cuesta, que llama Tomás, que es, una, es un libro bellísimo de Rómulo Cuesta, que muestra una radiografía social, económica y política de la región. Eh, me gustaría que hablaran un poco sobre eso, sobre esa obra y qué opinión le merece. Muchas gracias. Luis Ernesto, buenas tardes, él es el vicepresidente de la Academia Caldense de Historia y le doy un saludo de bienvenida al maestro Julián Bueno Rodríguez, de quien estuve hablando hace un instante porque es el último gran investigador de folclore que queda en Colombia, fundador de las danzas del Ingruma, coreógrafo, coreógrafo quien ha constituido las danzas del Ingruma como un banco de memoria del folclore del occidente de Caldas y de Pateca. Me siento muy honrado de su presencia aquí, aunque sí, sí, sí. me intimida un poquito porque es una persona muy preparada, muy sabia. Bueno, Tomás, como se llama el libro de Rómulo, no, no, no. es la primera novela de la, de la literatura caldense. Es una novela que tiene mucho de ensayo histórico porque está, constru está basada en acontecimientos que fueron reales, alrededor de la guerra civil de 1876 y 1877, que en esta zona tuvo eh, not eh, notables incidencias por el permanente desfile de ejércitos conservadores y liberales por las batallas que se llevaron a cabo desde los chancos en Tuluá hasta el Cerro Batero aquí en Kenchilla en cercanías con Río Sucio el hecho de que Río Sucio hubiera sido instituido capital del Estado soberano del Cauca, capital rebelde, etcétera. Rómulo Cuesta, quien era marmateño, escribió esa novela en la que él describe los amores de Tomás con Rosario, Tomás, un mestizo liberal ...que se enamoró de Rosario... ...la hija de un jefe conservador riususeño... ...muy secario él... ...pues obviamente... ...obviamente es un personaje imaginario... ...pero indudablemente basado... ...en algunos de los personajes de la época... ...y tiene la particularidad... ...de que los hechos que describe... ...son rigurosamente ciertos... ...es decir, hemos podido comprobarlos... ...a través de la documentación... ...que muestra cómo Rómulo Cuesta... ...aparte de la historia que está contando entre Tomás y Rosario, está describiendo cómo era la minería en Marmato en ese momento, cuando estaban las compañías inglesas, estaba Marmato, su y su llena de ingleses, de, de alemanes, incluso de franceses y hasta daneses, lo va narrando, cómo se trabajaba, cuenta los testimonios de esclavos liberados, de esclavas ancianas liberadas, Inclusive hace una maravillosa descripción del carnaval de 1876 que sirvió a Julián Bueno para sus investigaciones y sus libros de carnaval que infortunadamente pues, siguen inéditos por falta de, por falta de un editor, valga, valga, valga la redundancia. Esta novela fue publicada en 1923 y con ella se inaugura la literatura de Caldas, que es muy rica, pero es un libro que puede ser analizados desde una perspectiva literaria como desde una per perspectiva historicista. Muchas gracias, Álvaro. Eh, Doctor Álvaro, háblenos un poco de sus libros. Bueno, eh, mis libros realmente podrían ser un, un solo libro con varios capítulos. Eh, el primero que publiqué se llamó Los Misterios de las Minas, que, está, que cuenta justamente sobre la constitución de esta colonia europea de que les he hecho mención hace unos instantes, <coughs> perdón. Eh, y nos tenemos que remontar a 1823 cuando empieza a consolidarse la República de la Gran Colombia, pero seguían... Eh, seguía la presencia española en varias partes del continente entonces fue enviado eh, SEA Francisco Antonio SEA es enviado a Londres para negociar unos empréstitos y entrega como prenda como pignoración las minas de oro de Marmato Supía y Río Sucio que en ese momento ocupaban el cantón de su pía en el norte de la provincia del Cauca. Entonces, Sea realmente lo que hace es vender esas minas, Ahí hay una serie de negociados, se dice que es el primer negociado de la historia de Colombia para financiar la campaña libertadora del Perú. Entonces empiezan a llegar, en primer lugar, ingleses, llega un científico francés llamado Juan Bautista Busingol, que después fue presidente de la Academia de Ciencias de París, y gracias a Busingol, a las memorias de él, tenemos las primeras crónicas históricas de esta zona, o por lo menos las primeras en 300 años después de las descripciones de Pedro Ciesa de León, que nos permite ver cómo fue el proceso de configuración del río sucio, pero especialmente cómo fue el proceso de compra de las minas, los dilemas que tenían los los ingleses para comprar las haciendas mineras porque estas se vendían con los esclavos que era el valor más preciado de una hacienda no la tierra, la tierra no valía nada ni siquiera los yacimientos sino los esclavos pero los ingleses no podían tener esclavos porque había sido abolida la esclavitud desde 1780 entonces ellos tenían que comprar los esclavos pero vender, venderles a ellos mismos la libertad a menos precio y encontrar con que los esclavos viejos que no hacían nada se enfurecían porque los, los, los valoraban en muy poquito. Entonces, eso, eso es un maneje que se va dando en medio de una guerra de independencia, en medio del pespunte de los, de los partidos políticos, porque los patriotas se van transformando en liberales en términos generales, y los conservadores en, o mejor los realistas en. En conservadores, la prueba es que a los realistas les decían Godos y a los conservadores, todavía los más recalcitrantes, les siguen diciendo Godos. Ahí está la prueba. Entonces se va configurando esta, esta colonia que, como tenía que casarse, muy pocos de ellos llegaron con su familia o con su esposa, se casaban con mestizas de la localidad y lo tenían que hacer en condiciones muy exigentes por parte de la iglesia porque en primer lugar la mayor parte de ellos eran anglicanos, entonces no podían así fácilmente casarse. Se acomodaba una figura que llamaba matrimonio extraeclesiam, o sea, por fuera de la iglesia, por cultos disparitas, o sea, por disparidad de cultos. Y el extranjero tenía que firmar un documento en el cual se comprometía a permitir la educación de sus hijos en la religión católica lo cual equivalía en la práctica a que tenía que renunciar a transmitirle su cultura la prueba es que muy pocos, o que yo sepa ninguno de los hijos de los extranjeros aprendió el idioma nativo más aún se les españolizaban los nombres, por ejemplo un tatarabuelo mío de origen escocés William Koch en, se casó en 1832 con una señora y en la partida de matrimonio figura como Julián Gallo se casó con una señora Ana María Ber, Ber en alemán, pero aquí le decían Per por traducción fonética y cuando los hijos quisieron recuperar los apellidos ya habían perdido el Ber, entonces adoptaron el Bayer, entonces los hijos de estos matrimonios se casaron entre sí y fueron configurando esa colonia que era muy cerrada por las hostilidades tanto religiosas como políticas porque a pesar de estar bautizados como católicos pues tenían de, de alguna manera el ejemplo de una tolerancia religiosa por parte de sus padres, entonces eso hace que haya una endogamia en la que se casaban entre estas familias y, a veces entre, y muchas veces entre primos y hermanos. Luego vienen unos alemanes traídos en 1848 para trabajar en Marmato porque los ingleses no eran capaces de trabajar a más de 600 metros de profundidad y traen y a traen, uh, seis mineros alemanes, entre ellos mi bisabuelo Jorge Enrique Federico Gerner Yo también tengo ese ancestro William Koch por parte inglesa y también por la primera misión alemana que trajo el virrey Caballero y Góngora en 1788 con ocho mineros con ocho mineros que fueron traídos inicialmente a las minas de Farán Tolima eh, y luego en vista de ese fracaso fueron trasladados dos aquí a Quiebra Lomo y los otros se devolvieron para Alemania entonces fíjense cómo ya les he mencionado tres antepasados míos que tienen que tienen sangre anglosajona lo que demuestra los procesos de endogaña que se están viviendo ahí. Y es lo que yo estoy contando, además, cómo evolucionaron estas, estas compañías inglesas y cómo a partir de 1905, por golpes de mano por parte del gobierno colombiano, empezaron a hacerles arrebatadas. Ese es el contexto del libro. Muchas gracias, doctor. Y este otro libro que se llama El último radical, ¿quieres comentarnos algo al respecto? Sí, claro, pero voy a, hacer, voy a, hacer, voy a meter una cuñita del segundo libro que se llama Guerras Civiles en el antiguo cantón de Supía, que es hijo de los Místeres de las Minas, porque se me está volviendo muy farragoso. Entonces resolví en una operación de cirugía plástica muy delicada que me tomó varios meses sacar la información para crear el libro Guerras Civiles, porque si bien aquí no hubo batallas determinantes. De excepto la de Batero del 31 de marzo de 1877, que doblegó a los ejércitos conservadores antioqueños, de resto aquí hubo escaramuzas. Sin embargo, eh, en esas peleas entre liberales y conservadores a lo largo del siglo XIX, hay que recordar que en el siglo XIX hubo 58 guerras civiles en el país. Eh, había un forcejeo no solamente entre liberales y conservadores, sino entre caucanos liberales y conservadores antioqueños que trataban de apoderarse de las minas del cantón de supía por sus, por sus riquezas auríferas. Entonces yo cuento la historia de todos los episodios que se dieron acá, que hay unos que van desde lo más atroz hasta lo más jocoso, como el del enfrentamiento de hermanos, uno comandante de un ejército liberal y otro comandante de un ejército conservador, el conservador captura al liberal con la orden de fusilarlo, pero a las 5 de la mañana le da plata y un caballo para que se vuele, ¿cierto? Entonces, entonces hay una serie de episodios muy grandes, inclusive en los que se vio involucrada mi familia, porque mi papá nació en plena guerra de los mil días, y a su papá y al papá de él, o sea, a mi abuelo lo habían capturado dos días antes en la finca, solo por ser el jefe liberal de Riusos. Entonces yo cuento todos esos episodios. Y el papá de mi padre, o sea, mi abuelo, ese era el último radical. Es una figura muy importante porque él fue el jefe, conserva, liber, perdón, el jefe liberal del norte del Cauca en Río Sucio durante muchos años, fue el primer congresista liberal caucano por caldas y fue una persona que influyó notablemente en las costumbres políticas en esta ciudad. Como murió en 1935, yo provengo de una familia que es muy longeva. Cuando yo era niño ya tenía tíos de 80 años. No conocía abuelos, pero tuve una gran cantidad de tíos que eran como abuelos. Entonces, entonces, esa memoria se fue perdiendo. Y por fortuna tuve la oportunidad de tener acceso a una serie de cartas de él, escritas entre mil entre 1895 y 1935 cartas religiosamente escritas cada semana a los hijos en las cuales comentaba desde los acontecimientos familiares pasando por la chismografía local es decir decía por ejemplo decía por ejemplo las begonias de las begonias florecen espléndidamente o matamos una culebra en Trujillo o una oración por la abuela de Rioso que murió hasta los acontecimientos políticos tanto locales como nacionales e internacionales. A mí me asombra esa capacidad que esta gente tenía en una época en que ni sospechaba siquiera las, comunidades, las comunicaciones que nosotros teníamos, tenemos hoy en día, porque mi abuelo, de sus parientes alemanes que nunca conoció, recibía periódicos y revistas con seis meses de retraso. Y él tenía la capacidad de hacer una prospectiva a partir de lo que leía, de tal manera que era capaz de, con noticias de seis meses de pasadas, de hacer una prospectiva y estar actualizado. Por ejemplo, en una carta de 1917 apuntó, no demoran los yanquis en declararle la guerra a Alemania, no más para llamarse a derecho de sentarse en la mesa de negociaciones. Oye, esta carta de 1917 con periódicos de 1916. 15 días después de esa carta, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. ¿Cómo hacían? Yo no lo comprendo. Nosotros, nos, las nos la, la tecnología nos volvió inmediatistas. Nos hace perder de vista el gran pasado ya, ya todo lo que sucedió de dos meses para atrás pertenece al paleolítico, en cambio esta gente era capaz de mirar, de tener una noción del tiempo a largo plazo tanto hacia adelante como hacia atrás entonces yo lo que hago es re revivir la figura de Carlos Garner Cataño, no es un acto de nepotismo histórico, sino un acto de justicia con una persona que el hecho de que yo sea descendiente de ella es simplemente una muy buena coincidencia Gracias, doctor Álvaro. Acá hacen una pregunta el, el señor Jesús Alfred, Alejandro Gardner. Dice, ¿Sí? Álvaro, el, el énfasis en la trietnicidad tri y la colonización europea no española, así como la codependencia de Río Sucio, Supia, Marmato. Si gusta, eh, señor Jesús Alejandro, le hace la pregunta. Sí, por favor. Álvaro, ¿cómo estás? Jesús Alejandro, el hijo de Ciel, un placer saludarte. Un saludo. Álvaro, me gustaría que nos contaras un poco sobre, bueno, ya lo has venido tomando el tema de la, de la colonización europea no española, pero también un poco sobre cómo eh, esa tridentidad hace que la región sea tan particular frente, por ejemplo, al hecho de la colonización antioqueña o los propios caucanos, como a veces nos dicen medio paisas, eh, pues esa parte no es realmente tan paisa. Y eh, también sería interesante que nos contaras un poco tu visión desde cómo en el carnaval están todas las expresiones artísticas, la literatura, la danza, la música, el diseño, el teatro, etc. Te lo agradezco muchísimo. Alejandro, un cordial saludo en la distancia, está en Villavicencio. A ver, esta zona, la provincia de Anserma, como fue denominada por los conquistadores, estaba ocupada por la nación Umbra, muy posiblemente, de origen chipcha Esta nación, si bien se resistió a la conquista, de todas maneras, muy pronto, muy pronto doblegó y aceptó la evangelización, lo cual garantizó que no desapareciera. Su, su eventual desaparición estaba más marcada por la explotación de las minas que por por las mismas combates sangrientos como les decía ahora el indígena supo conservar sus manifestaciones culturales sumiéndolas en el secreto guardándolas, es decir, por ejemplo cuando fue obligado a vestirse porque ellos andaban desnudos que con el vestido español empezó el desaseo y empezaron las enfermedades el indígena solamente se vestía ...cuando llegaba el encomendero... ...o cuando llegaba el doctrinero, ...porque el resto seguía andando desnudo... ...fue aprendiendo lentamente... ...a hablar el español... ...sin abandonar... ...su lengua... ...pero su lengua la hablaba... ...dentro de la comunidad... ...y hablaba en español hacia afuera... ...eso hizo que unas siete familias... ...del sector de Moreta, en Quinchía... ...en cercanía del Río Sucio... ...conservaran la lengua umbra en secreto durante más de 450 años. Se vino a conocer en 1995. Pero con la inminente extinción de los indígenas en las minas, comenzaron a ser traídos esclavos africanos, que también fueron sometidos a evangelización, pero como por orden del rey de España, tenían libre el 5 de enero en el cual podían mostrar sus festejos, lo cual para los españoles resultaba muy divertido, ignorando que esos festejos iban mucho más allá de la diversión, sino que era el reencuentro del negro con sus culturas, con sus manifestaciones culturales y con la adaptación que estaba haciendo de sus creencias religiosas, fusionándolas con las creencias católicas eso hizo que el negro, a su vez, fuera conservando también su cultura y que la fuera sincretizando con manifestaciones culturales traídas desde Europa. Es decir, las fiestas religiosas impuestas por los españoles en el ámbito indígena podríamos decir que absorbieron lo indígena. En el ámbito africano, absorbieron, absorbieron lo africano de tal manera, de tal manera que ese mestizaje siguió siendo reconocido además por los pueblos porque había pueblos indígenas acá, además porque Quiebralomo hacia 1765 fue llamado el real de minas de mulatos porque había un solo matrimonio blanco, cinco cinco matrimonios interraciales, sorpréndanse, de negro con blanca, lo cual era muy escaso y 800 matrimonios mulatos. Entonces, eso hace que junto con la hacienda del Guamal, que estaba un poco, o que sigue estando un poco más abajo, también poblada por esclavos negros, con marmato poblado por negros, con la comunidad de Obispo de Sopía poblada por negros, lo africano se mantuviera muy vigente, así se volviera invisible. Es decir, los veíamos, los veíamos, veíamos los negros, pero no los veíamos negros. Entonces, entonces esas culturas fueron manteniéndose en el tiempo y lo español fue mestizándose, es decir nosotros tenemos unas manifestaciones europeas muy claras pero no hay nada puramente europeo, todo está mezclado con lo indígena y con lo negro y les voy a poner un solo caso les voy a poner un solo caso, el tamal tamal significa envuelto es una manifestación indígena prehispánica Prehispánica, a partir de la masa del maíz, a la cual se le añade papa, que es americana, la zanahoria, no sé dónde será, pero el, hay la, ho y la hoja de viado o de plátano, pero lo extranjero está en el cerdo, o en la res, o en la gallina, que fueron traídas por los españoles. Entonces, tenemos un plato que es de claro origen indígena, pero que se mestiza con la intrusión de las carnes. El sancocho, que es de origen africano, que es de origen africano, se mestiza porque conserva el plátano, que es africano, incluye las carnes que son de origen europeo, pero la papa, la yuca y eventualmente la arracacha están ahí presentes. Y a eso le añadimos el maíz, el ají, perdón, que es la gran manifestación de la culinaria indígena, el gran, el gran condimento nuestro indígena. Entonces, fíjense cómo se va formando todo ese mestizaje que es, lo que, que es lo que somos ahora. Hay unos que se reconocen más como indígenas, otros que con mucha ilusión se siguen reconociendo como blancos, no pueden ver lo indígena en ellos, a pesar de que coman tamal, ni pueden verlo africano a pesar de que coman sancocho. Bueno, está bien, son es respetable, hay otros que valoran sus orígenes negros y en este momento, por ejemplo, en Marmato hay un movimiento que busca reivindicar lo africano de modo pues que Alejandro y, y, y, y oyentes esa es la manera como a grandes rasgos, grandísimos rasgos se va mestizando lo nuestro, Otto Morales Benítez decía que el mestizaje no comenzó en la cama, sino en las cocinas bueno y en cuanto al carnaval de Río Sucio, que esto es tema supremamente largo para responder, y me voy a basar en las palabras del maestro Julián Bueno con la venia de él. Eh, el carnaval de Río Sucio es una gran obra de teatro en la cual se manifiesta la trietnicidad, porque siendo una fiesta, es un ritual en lo cual se manifiesta lo indígena se manifiesta lo negro y se manifiesta lo español por eso carnaval como tal es un ritual a través del cual la sociedad se analiza y se juzga a sí misma e inclusive puede llegar a cambiar su destino y es una gran obra de teatro porque viene en partes viene en actos muy marcados con un precarnaval, con, una, con un ritual de sanción de madurez y con el carnaval en sí, que es el que se desarrolla en cinco actos. Si ustedes quieren saber más de él, pues profundizamos un poquito. Pero el carnaval en Río Sucio, en el occidente de Caldas, porque no lo tuvimos solamente en Río Sucio, sino también en Supía y en Quinchía, hoy de Rizaralda, en Risaralda, y también en las comunidades indígenas, el carnaval es la gran manifestación cultural del mestizaje. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, acá le puedo ceder la palabra a Francesca Portugal para que haga su pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Eh, quería preguntarle sobre la meca cultural que vivió Río Sucio eh, no hace mucho, pues creo que no fue en el siglo pasado. ¿Nos podría hablar de esta parte cultural, doctor? Muchas gracias. Bueno, mire, um, Río Sucio fue, bueno, yo creo que en muy buena parte sigue siendo ya de manera inconsciente un emporio de la cultura, porque porque aquí por fortuna algunos de los grandes potentados mineros estimularon la cultura. Ya esto fue a finales del siglo XIX y comienzo del XX. Por ejemplo, Bartolomé de la Roche, cuyas riquezas eran alucinantes, trajo la imprenta y trajo la imprenta para publicar periódicos a través de los cuales defenderse de la invasión conservadora del canciller Alfredo Vázquez Cobo que estaba expulsando a los liberales a los mineros liberales y se estaba apoderando de las minas pero más atrás la misma pelea entre Quiebralomo, Cañamomo y la montaña por el sitio de Río Sucio hizo que las comunidades indígenas y los mulatos se fueran informando de, de muchas cosas y tenemos que en, el, que en el resguardo de Cañamomo hay una mentalidad netamente jurídica. Se conocen las reglas al derecho del revés porque ellos durante 100 años les tocó defenderse de los sucesivos despojos de tierras por quebralomo o por la montaña y ellos se aprendieron a norma, entonces eso culturiza. También con, la, con, la, con el traslado de la montaña y de Quiebralomo al sitio de Río Sucio surgen las primeras escuelas de letras, ya hacia 1822, 1823, y se, traen, y se traen maestros foráneos que empiezan. La misma musicalidad hace que la gente aprenda a tocar y a cantar, pero empieza a esbozarse una inquietud por leer nota con la traída de músicos de Popayán. Entonces, en resumidas cuentas, Río Sucio va configurando un emporio cultural, la presencia de Rómulo Cuesta que se convierte en escritor, la presencia de Carlos Garner que se convierte en delegado de, instru de instrucción pública, la visita de, la visita de Jorge Isaacs, el autor de María, que permanece dos meses en esta región. En esta región van sembrando inquietudes, el mismo carnaval, el carnaval nuestro, se basa en la palabra, en la poesía, entonces eso requiere de escritura, requiere de imaginación, requiere de rítmica y eso va dando también un acervo cultural que va enriqueciendo la zona. Es así como cuando se plantea la fundación o la creación del departamento de Caldas, las tres eventuales capitales que se consideraron fueron Río Sucio, Pereira y Manizales. En Río Sucio porque estaba el poder intelectual, Pereira porque estaba el poder económico y Manizales porque estaba el poder político. Y esto me lleva a terminar de contestarle a Alejandro la pregunta de la colonización antioqueña. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. La colonización antioqueña no es la gran gesta que a nosotros nos pintan. Es un proceso de desplazamiento forzado con el consiguiente desarraigo cultural hecho por antio terratenientes antioqueños ricos contra campesinos desarraigados, contra campesinos pobres a los que expulsan, expulsan de sus tierras. Campesinos que a su vez tienen que pasar forzadamente de las prácticas mineras a las prácticas agrícolas. Y eso se dio básicamente en el norte de Caldas, que en ese momento era el sur de Antioquia o sea, los municipios que después fueron Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, La Merced, Filadelfia, Neira y Manizales. En el occidente de Caldas, en ese momento norte del Cauca, los antioqueños debieron pasar por la tierra fría porque no fueron bienvenidos y porque mediante prácticas fraudulentas en connivencia con abogados caucanos se fueron apoderando de tierras, pero tuvieron un asentamiento en lo que llamamos la Tierra Fría del Río Sucio en el cual fueron tan hostilizados que debieron encerrarse allá hasta el punto de que la Tierra Fría fue denominada en su momento la Cortina de Hierro de Río Sucio porque a los antioqueños no se les permitía entrar hubo sí un proceso de poblamiento de carácter político como fue San Clemente un caserío o un corregimiento hoy perteneciente a Guática, que está entre Guática y Quinchía, en Rizalda, aquí muy cerca de Río Sucio, en el cual fueron admitidos campesinos de Abejorral y de Carmen de Viboral, porque se sabía que eran conservadores para conservatizar una, reg una región que era predominantemente liberal. De modo pues que aquí los antioqueños muy tenue, inclusive a la zona urbana de Río Sucio, los antioqueños empezaron a ser admitidos a partir más o menos de la década de 1930. De tal manera que nosotros con lo antioqueño, si bien tenemos algunas manifestaciones culturales y tenemos alguna coincidencia en el acento, nosotros de alguna manera seguimos siendo predominantemente caucanos. Muchas gracias, doctor Gardner. Acá tenemos muchas preguntas, ¿no? Me imagino. Sí. Acá el señor Luis Alejandro, eh, no sé si el doctor con toda la exposición que ha realizado responde a su pregunta sobre el carnaval como expresión de todas las artes, literatura, música, danza, diseño, teatro, etcétera. Yo creo que el doctor ya usted me dirá. Pues si quiere vemos un video que dura más o menos cuatro minutos que resume lo que es el carnaval, ¿les parece? Perfecto, doctor. Gracias. Esperemos que esto, que esto nos funcione. Esta es la única parte que a mí me tiene tenso de esta reunión, la parte técnica. Estamos todavía muy, muy empañales acá con esto. ¿Hacer presentar ahora? Sí, voy a presentar ya un momento, por favor. Lo ven? Eh, no sé. ¿Están viendo? Sí, ahora sí se ve, álvaro. Sí. Ese, ese es un resumen de lo que es nuestro carnaval. Noten cómo, afortunadamente, la persona que hizo el video fue marcando, fue marcando las secuencias cronológicas de, del, cronológicas de las partes del carnaval, en las que la, lo más importante es el despertar del carnaval, la entrada y saludo al diablo, que nos lo vimos ahí, las cuadrillas, que son la parte central del carnaval, y lo más importante, las visitas a las casas cuadrilleras, luego como actos secundarios eh, que no hacen parte de, del ritual, pero que están, que están ahí, son las, los desfiles de diablos y faroles, la identidad, y la identidad campesina nuestra, y finalmente la quema del diablo, que es la muerte del carnaval, pero la pervivencia espiritual del diablo. Entonces, ese diablo resume lo indígena, lo africano y lo español, porque lo indígena está en los colmillos del jaguar, pido permiso otra vez al maestro Julián Bueno para retomar su investigación, los colmillos del jaguar que es el culto al sol, el calabazo con guarapo que es, que es el culto a la tierra, originalmente, originalmente con chicha, lo africano lo africano está en el, mismo, en, el, en el mismo cuerpo del diablo, en los cuernos del diablo, que siempre deben ser de res, mientras la cola es una serpiente enroscada, porque es el resumen del culto africano de la selva, la lucha del toro contra la serpiente, de la nobleza y la bravura contra la astucia. Y finalmente lo español o europeo está en el concepto mismo del diablo con sus alas de murciélago pero no es un diablo malo es un diablo que permite la fiesta porque, y sigo citando al maestro Julián Bueno el indígena y el africano en el proceso de evangelización no alcanzan a ver el diablo como enteramente malo ¿por qué? porque en el cristianismo hay una dualidad. Lo malo, y esto, es, y esto se basa en Platón, lo malo se representa en lo material, en el cuerpo, para la cual hay una representación simbólica que es el demonio, y lo bueno que es lo espíritu es la representación simbólica en Dios. En cambio, las deidades, tanto africanas como indígenas, tenían el poder de hacer el bien y el mal. Entonces, ese diablo nuestro no es el mismo diablo cristiano y por tanto tiene la capacidad de hacer el bien y entre nosotros ese diablo es la representación no solamente de la concordia sino de la reconciliación. Eso hace que durante la entrada del diablo muchas personas se reconcilian hasta consigo mismas y lloren cuando, vean, cuando ven la figura del diablo. Muchas gracias, doctor. Y una de, una de las últimas preguntas, eh, del, le doy la palabra al señor Luis Senado para que por favor la realice. Bueno, el señor Luis Senado hace la siguiente pregunta. Quisiera que, se nos, que nos hablara del origen del cementerio de la familia Garner. Sé que no es así, pero para algunos puedo hablar si haber sido cuestión de alcurnia. Luis Ernesto Bernado. Bueno, yo no veo yo no alcurnia cuando el bisabuelo alemán nuestro era un simple minero que trabajó en los socavones de Marmato desde 1848 hasta 1878. La creación del cementerio de la familia Gagner se debe al hecho de que él hubiera sido luterano, y que hubiera sido, a pesar de lo cual al morir fue enterrado en el cementerio católico de Río Sucio. Pero 13 años después llegó otro sacerdote, se estaba aproximando la guerra a los mil días, había una gran polarización política entre lo conservador católico y lo, y lo liberal, más libre pensador, aunque eran católicos también. Y ese sacerdote, desde el público, eh, empezó una campaña para expulsar los restos del minero alemán porque estaba profanando el cementerio y decía que mientras, el cementerio, que mientras esos restos siguieran ahí, el cementerio sería profanado. Indudablemente era una maniobra política en la cual si los hijos del primero alemán cedían, pues era una derrota para ellos como liberales, pero si se negaban, se echaban el pueblo encima. Entonces ellos resolvieron de su propia iniciativa... Sacar esos restos junto con los de algunos parientes ya muertos y abrir un cementerio propio en un lote que era de su propiedad, que sigue siendo de propiedad de la familia. Y es un cementerio que se ha conservado ahí durante 120 años, fue ya bendecido como católico, pero sigue perteneciendo a la familia y para ser enterrado ahí hay que pertenecer a la familia sea por sangre o sea por afinidad, por, por vinculación civil, es decir, por matrimonio. No es arrogancia, es Muchas un símbolo gracias. contra la intolerancia que ya desapareció, como ya desapareció la intolerancia, pero sigue per, perviviendo ahí el símbolo. Gracias, doctor. Acá hay una última pregunta, aunque el doctor ya había hablado algo sobre el tema eh, del señor... John Estrada, que comenta, eh, doctor Garner, ¿puedo hablarnos del muro que por años separó las dos plazas, dividiendo a Río Sucio en las de arriba y las de abajo? Creo que ya bueno, no sé si sí, quiera ya, aclarar algo ya, más sobre este tema. Ya lo había comentado, ya vimos en, en, la, en, el, primer, en el primer video el dron cómo se va levantando y va mostrando las dos plazas muy cercanas una de otra, la plaza de abajo, la de la Candelaria, en su momento formada por indígenas del resguardo de la montaña, la plaza de arriba o de San Sebastián, conformada por mineros mulatos. Como ambas plazas están separadas por una cuadra de distancia y el lindero era el antiguo camino real que iba de Lima a Cartagena de Indias, ambos pueblos se construyeron en el borde de ese antiguo camino que ya para la época de la fundación no era usado, había sido trazado mucho más abajo. Eh, de todas maneras, había una indefinición, no solamente, más que en las comunidades, en la parte administrativa, porque los alcaldes no tenían muy claro hasta dónde llegaban los, los, las jurisdicciones, y en las jurisdicciones eclesiásticas. Entonces, en 1823 el jefe del cantón de Supía encarceló al alcalde de la montaña, que porque supuestamente lo insultó, el párroco, padre Bonafón, de la montaña, ofreció asesorar al alcalde, al alcalde de la montaña, lo cual provocó una gran ira en el párroco de, de, de, de San Sebastián y, y pegó una insultada enorme, promovió... La refundición de las dos parroquias para expulsar al padre Bonafón. El padre Bonafón se defendió admirablemente ante la diócesis de, de Popayán y para evitarse ese problema fue levantada una cerca, una cerca por una parte que en su momento era despoblada al borde del Camino Real, o ya está poblada y hoy se podría ver únicamente, digamos, en lo que es la calle Real, que es la calle que une a las dos plazas por donde pasaba más o menos. Esa cerca estuvo ahí, entre yo, la, la, la, la historia oral dice que entre 1823, yo calculo que más o menos en, de 1824, 1825, hasta 1846, cuando ya por orden del gobierno caucano, fueron refundidas las dos parroquias, que se llamaban así, que eran realmente los dos pueblos, en uno solo, y se nombró un solo alcalde, y ya en ese momento empezó a nombrarse un solo párroco, entonces ya desapareció esa cerca. Muchas gracias, doctor Gármez. Eh, ahora, a continuación, le cedo la palabra a la doctora María del Pilar, la que démosle finalización a este evento. Muchísimas gracias, Luzma. Eh, doctor Álvaro, súper interesante el tema, una charla muy amena, estos conversatorios son son espectaculares, fue definitivamente muy muy especial su participación agradezco muchísimo nuevamente su participación y esperamos volver a tenerlo y ojalá la próxima sea presencial Muchísimas gracias doctora María Alquilar por la invitación a la doctora Luz Marina también por la invitación, fue muy emocionante porque, porque llegó un momento que, que yo no lo, no lo esperaba y pues espero que este formato de diálogo haya resultado mejor que una conferencia extensa y sobre un solo tema, más bien haber tocado todos los temas, así haya sido de una manera muy superficial, pero pues para dar idea de por qué hermana Arcinegas llamó a Río Sucio el macondo de la zona andina. Sí, excelente. Muchas pues, gracias. Fue muy, muy completa la, la explicación. Ahí nos dejó con muchísimas dudas. Yo creo que que A todos nos quedaron muchísimas dudas, pero espectacular la, la intervención. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias, Es que cada pregunta era, era un libro. Era, era, era un libro porque hay una gran cantidad de cosas para contar y sobre todo para analizar. Sí, eso nos faltó un libro, ¿no? Sí. El libro didáctico. Yo, habíamos planeado media hora y llevamos una hora y veinte media hora, una hora doctor, eh, le quiero agradecer también eh, por compartir este espacio eh, eh, estoy de acuerdo con la doctora María Pilar, ha sido un espacio muy agradable les agradezco a todos su presencia y bueno, y al mismo tiempo pues los invito a un próximo conversatorio en ocho días con otro personaje de Río Sucio entonces acá me permito leer algunos mensajitos del chat que te le mandan muchos saludos, excelente presentación. Como siempre, es una dicha escucharlo. Me encantó el conversatorio, gracias. Nosotras, encantadas con la historia y el conversatorio. Gracias, muchas gracias. Y en, espera, y en espera de una segunda parte, doctor, reiteramos los agradecimientos y siempre será bienvenido a Trayus a la Universidad de Santa Tomás. Muchas que tengan gracias. una excelente noche. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga y un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.